Hola gente, estamos en un nuevo tutorial de cómo hacer a Rafael en la skin de atunado, ¿vale? Lo primero vamos a poner la cara verde, ¿vale? Lo siguiente lo vamos a poner rojo, ¿vale? Gorro también rojo. Los zapatos también rojo, los guantes también rojo. Es más. Los brazos verdes, las piernas también verdes, los calcetines rojos y por último la bandana también roja. Y así nos quedaría nuestro Rafael en Fortnite.